Café con leche United States still asking for a PCR, no, no PCR, for a COVID-19 test, and I just, um, well, we just came out from a um, Clinica de Especialidades, the place is public, and uh, unfortunately they don't have any left, my flight is tomorrow, so I'm gonna have to find a private one, and Just so you know, for next opportunities, if you're watching this and this is still going on, you need to make some time for it. At least three days. It's a while. If you want it for free, right? Because then you're gonna find pharmacies and other places where you can actually pay for it. And uh, the story is a bit different there. No estoy seguro ¿Qué es No. Sí. es ópticas. Ah, sí, mire, COVID-19-29-39. ¿no? No ¿Te hora de desayunar café curado no decía desayuno pero decía de brunch Creo que es otra cosa. Gracias Gracias ¿Solo café? Fresh. Uh -huh. Carne. Mucho En el modito siento En el No sé ¿sí? cuánto sale Cada platico está por ese orden Entonces toca pedir cuántos platos para quedarte el it'll change now we're in the street again because the brunch place was not a... Nah, nah There are fruits, there are coffee and there I don't know what going on and there I don't know what's going on And what's going on there? I don't know There are like three different places Sí, está bien ¿En qué tamaño? Sí, está bien No, no, no, con esto está bien para mí ¿Clase Garibaldi? ¿Cómo? Está un es poquito feita Y además es de día, creo que de día no hay nada Noche de Y se deben armar. Como yeah. de policía. en todos los grupos uh -huh. bueno y después que sí pasamos <risa> de del toxicismo um. ah. hablando de Lola Beltrán. Lola Beltrán. José Alfredo Jiménez. ayer solís <risa> ¿Un insulto al buen gusto? Pues sí, sí, sí. ni pinta Así que esto tiene una pinta, la quinta de los correos. La quinta casa ay, qué de correos. Ay, qué Mira no es The post office. Pero, bueno. En la novena dónde era? Porque todavía una de telégrafos de Pero me parece que la señora era el banco de la República para el cambio de vida Pero eso se murió. Muy parecido. Bueno, pero por aquí vamos a ir al museo. No, espera, espera, espera, espera. 20 Me que iba a Correos. Amen. Mm -hmm. Hola Hola, Sí, Es un sándwich. Ah, Pero también hay sándwiches. Creo que torta es como en, en pan francés y ah. sándwiches en pan cuadrado. No. No eran tecolotes con nota. Aquí dice tecolotes. Tal vez son otros. mm Gracias. Sí. Gracias. Gracias. a de la puerta que nos detenga? Ya le que Mochila de frente. Ven. Ahí está no, no, por Dijo que había que darle la vuelta, pero eso está cerrado. rodear por ahí? Centro, yo creo que por el centro. Allá. Pero aquí hay una escalera. ¿Sí? Sí. No sé para qué nos mandó por allá, pero tiene el tiempo. Buenas tardes. Sí, gracias. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no. que hay Rina Lanzo Sibalba wow wow que no, es supernova de los que se ven y arriba y no hay perspectiva no hay manera el color es la representatividad del tema. Hay agrupaciones. El inframundo de los mayas. No era tan malo. Mm -hmm. Pues es que cuando, la verdad, la verdad, hasta el católico no es tan malo. O sea, comparado. <risa> no, no es que sea sí, así. Que tiene que ser el auditorio, ¿no? Ajá. This way. This way. ¿Hay alguna ruta? Sí. Siguiendo, siguiendo las flechas, siguiendo ah, piso Ah, ya, gracias Ah, ya, gracias ¿Pero no podemos entrar? No, pero no esto es por encima. ¿O será que hay pintura? Pues esta es una. Ah, pero es por fisiones y tineras. ¿Cuánto? ¿Este es la primera Entre un cubismo, surrealismo... No, y en general no. Tal vez era la época. de frente o de cerca no dicen absolutamente nada es, abstracto. es hasta que usted se aleja entonces como que estaban trabajando diseñando pinturas y murales porque sabían que tenían que impresionar de a distancia eran nuevos centros comerciales eran nuevos no, usted es de 1900 ¿Diego Rivera? no, Tamayo, 53 eran nuevos edificios gubernamentales, eran nuevos espacios públicos, eran, eran vallas publicitarias. Esto es, el, esto es el precursor de una valla publicitaria de la avenida... Ajá. Estos eran teatros. Yo creo que más allá de eso es una respuesta a los cambios sociales de la época. Y más que eso. Por eso el tipo a, a, a, a Rivera lo contrataron para que hiciera un mural en, en el Rockefeller, creo que fue. Pero era por eso, era el, eran los nuevos espacios enormes. Que eran planos, no eran el techo de las si no era en las paredes mira está cerrada porque están montando la próxima exposición se inaugura el 2 de junio pero en la ciudad de México no hay cosas de aquí. solo es el nombre no creen que no cosas aquí. Aquí, hay dos, aquí un tríptico de Diego Rivera y otro de ese lado, que es ese con el que se anuncia, el hombre, el hombre controlador del universo, Como sabe, ese está allá, ah, bueno. y gracias. un tríptico de él está allá, y hay otros siete jueces, Buenísimo. 15, Luis. gracias, gracias. Lenin. Ese era Lenin. Ese sí era Trotsky. Claro, de que usted aprecia mucho mejor. Ese de allá y ese es Mark. Uh -huh. dos para allá, los demás no sé este es Lenin uh -huh. Stalin no lo sé <risa> Stalin como que no era mi amigo de, de Rivera de nadie eso sobre qué está? Eso? ¿Eso está sobre la pared o eso está sobre el nombre algún... cruce de caminos? Fresco sobre bastidor el metálico el... transportable. Ah. ¿Cómo se transporta un bastidor metálico? ¿Cómo lo quitan de aquí y lo llevan a otro lado? Eso empiezan a romper por detrás, en el caso de la pared, hasta que quede una posición que le asegure sustento, pero no que se vaya a rajar. Y se trastean toda la pared. Oh. Workers of the World United Unite in the Fourth International Proletariados de todos los países unidos unidos. Uh -huh. unidos. Ah, les está, les está diciendo, no les está no les está, no es un no es un título. Les está diciendo, unidos en la cuarta internacional. Mi ruso es sí, no, no, no. Pero ¿cómo? Esa traducción estuvo perfecta y lo mismo en todos esos ¿Por qué está en inglés primero? liberación de la humanidad, el hombre se libera de la miseria a costa de su tiempo de su vida miseria o vida miseria no, de otro loco Jorge González Camarena muchísimo más brillante, creo que tiene un bombillo de frente, y, bueno. Ya. ¿sí? Yeah. David Alfaro Siqueiros. A no? No. Víctimas de la guerra. Yo creo que hubo una explosión, creo que hubo una explosión en algún momento y quedaron dos cuerpos desmembrados, aquí hay una y eh, tal vez lo vio cuando en algún momento, lo vio y esa es la memoria. Es que estos son de lejos, de nuevo, esto es una respuesta a... David Alfaro, Nueva Democracia Víctima del fascismo víctima del fascismo los esclavos miren las palmas y el negro hmm. y un tríptico okay. dictadura okay. danza okay. De lejos también. México folclórico y turístico. Son sí. como tres temas distintos, no es el mismo tema. No. Dictadura. Danza. Danza. De los huichilobos y México folclórico y turístico son tres canales porque los mencionamos a lo turístico, no le andan con ellos o corresponden ¿no? ¿No a Son del mismo año, los produjo uno tras otro. ¿De qué año? 36. De José Clemente Oroz. Acá, falta esto más completo. Es de, de nuevo, es como cuando uno está en la autopista y entonces allá a lo lejos en la autopista ve abogados. ¿Sí? Pero si uno está, estuviera parado debajo de la pancarta de la valla que dice abogado, uno ve. Creo que todas estas pinturas responden a una necesidad comercial de la época. El ángel de la aviación. Me imagino que está en el más de un aeropuerto. Ah, sí de la aviación. Esto es, simple, esto es una respuesta completamente industrial. Esto es arte comercial, industrial. Comercial. Lo que es comercial, industrial increíblemente pesado hacia allá, lo cual se me hace una ironía que sea, que sea tan comercial. izquierdista. Pero eso todos, los, sí, sí, sí, pero todos estos autores eran izquierdistas terriblemente. Pero la única... Pero estaban diseñando murales para unos edificios enormes que estaban siendo construidos por los capitalistas más fuertes. Sí. ¿De dónde? ¿Sin Yep. Ah, es que fue con temo, can... y como si fuera, pero aquí, antes no imaginaron que había sido con aceite, aquí fue acá, andé con madera. Ay, no qué locura, si es que nadie te lo vea, no. no. Sears ¿Será que aquí no se encuentran, pasando la calle. Te lo digo la, la ubicación. Sí, por eso. Que... Cómo pasar la calle, ¿no? no hay Allí hay un grupo que va a pasar la calle. Allí hay un grupo que va a pasar la calle. No pasar. Están preparados, se ve que es, lo tienen. Al momento? Está en sus intenciones. Allí hay un taxi. De donde se están bajando. Ay, pero no hay dinero. hay mucho pescoal, no pueden ¿Por aquí no habrá casa de cambio? No sé, pero ahí en el principito. Ver. lo tengo. Allí hay una protesta. que pasar la calle? Yo diría: vámonos al castillo. Ah, pero si, sí, ya o sea, solamente reciben. de Güey, tantito. de marca de lino económico. buscaba la plaza de Ah, ese es el. está repleto de línea de gratis sí, para, examinar, la tarde. La tarde. ¿Sí, está, para la el mi el castillo este lo cierran a San Francisco. Pero yo no veo dónde. Ir. ¿Será que se le pido en el pasado, Yo sí creo. No sé, pero esta calle está interesante. Vamos sí, sí. por la casa del centro. De la séptima a la décima No sé, pero venden muchos lentes Yo pensaría que es allá Allá es el Zócalo Ya llegamos a través del Zócalo Allá sí. Allá está la exposición de la Sixtina De la Capilla Sixtina Debe ser por aquí De de en el... Buscaban algo de leche, buscaban la planta de Buscaban algo de leche, le dos por Buscaban buscaban algo de leche, de Mika, de de Pero de pronto ya sabe. Pero Buenas tardes. tardes. cambia? No, acá en la casa de cambio pasando bolívar. Sobre esta pasas bolívar y enseguida hay una casa de cambio. Gracias. Gracias. Gracias. Under promise and over deliver. Pasando bolívar. ¡No, no, no, ¡Ey! ¡Uy! ¡Está rime! el cambio de mitas, las patones, el cambio de lentes... Y no es que diga óptica por todos lados. Y yo no veo gente con gafas <ríe> Y no es el centro de las ópticas como en Bogotá, ¿no? Pues es que es un muy buen negocio, la gente paga unos dinerales por unas maricadas que vale dos dólares hacer, un dólar hacer. óptica pues volvamos a preguntar en el joyero disculpe una casa de cambios aquí adelantito cuál es el gracias gracias ¿O será eso? Preguntar aquí Cambio. Entonces, casa de cambio, nos dijeron que era Se ¿El llama el <Elijah> Banco sí Banco gracias. Estaba fuera de ser No, Pero está ahí, se la hizo. Claro que sí, no okay. lo que a apoyarme. Buenas tardes. Pero es que el sol está como que para. piezas, ¿eh? perros. no. no enfermos, alguna pieza, hay una graduación hay un servicio de óptica un taller, un laboratorio algo de lentes mira la plaza la plaza y la plaza Busca la plaza de los Dentes Dentes y cantadillas de moratorio ¿Y bueno? ¿Sara? Yo no voy a comprarlo ropa Le devuelven el 8% en el aeropuerto No, yo lo voy a comprar Museo del Estanquillo, entrada libre. Para la iglesia sí, para que se vea. Estanquillo. Dígame. No. hay varios buscada en la plaza de la óptica taller laboratorio lentes en una hora buscada en la plaza de la óptica buscada en la plaza de la óptica quien quiera esta chicos si quiere perforar ¡Ah, sí ¡Aquí en laboratorio! Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Coca-cola de todos los sabores y colores. me Pero ahí venden todas las Coca-colas del mundo. Es lo más mexicano que hay. ¿La Coca-Cola? Sí, sí, viene de Atlanta. Ah, no. Yo tomé gratis en Atlanta porque era de allá. Y ahora me dicen que es mexicana. Sí, sí, es lo más mexicano del mundo, comer, tomar coca. Yo la veo. ¿Usted la ve? Yo la veo. Che, Dios mío. tal like, ¿sabes qué será? ¿Quiere una? Sí. Que yo prefiero la clásica. Coca-Cola de café. Sí, obviamente acelerador. ¿Cómo que Así que le gusta. Si café. Sin azúcar, Ah! No me dio la sin azúcar. No hay envasada. Y. Es sin azúcar? ¿Sin yo quiero... Yo quiero una Coca-Cola. Starlight. Sí, sí. No sabemos todavía. Quédame a tu vida. Si sí, quiero. Sí. El cambio de. Es... ¿Cuánto? Cuarenta y seis. Sí. Uh -huh. a ver si salgo de todo esto. Sí, salgo.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 Sí. Starlight que Star le voy a Luz, luces de, luces celestiales, estrellas. Sí, pero ¿en qué sabor tiene. Tiene como, sabe como a chiquillo. Yo ahorita voy a <risa> ir allá, voy a lanzar un cuerpo y me tomaría una cervecita con salud. No hay como la original. Ah, perfecto. ¿Quién es? Ah, Ya sí. nevaría ¿Nunca nevó? ¿Nunca nevado? Nada. Nunca, ok Pero por aquí cerca hay unas montañas, hay unos cerros nevados Tienen bloqueadas las ventanas ¿Dónde? La ventana Es que quiero subir la subir? ¿cuál es, al, al, en la, en la, se alcanzan a ver unas montañas nevadas ah, en las pirámides de, de Tatihuacán no, no, no, otra, montañas no, no, naturales hay, el, volc el volcán es un volcán el volcán, volcán? volcán si, ¿Sí? Sí, uno lo alcanza a ver en el horizonte Sí, pero es en vivo Sí, es en vivo. lugar más tranquilo de la ciudad. ¿Aquí? Sí, de la ciudad. ¿Cuál es el más, lugar más tranquilo? Tranquilo, sí, sí. nada pasa, mm -hmm. relajado, no se puede acostar ahí. La Condesa, Polanco, todo eso. Ay. Sin embargo, hay bastante gente ahí en, en el, la plaza comercial de Polanco. También. Sí, pero ya en la noche está bien tranquilo. Ay. Ay. Es que la rumba se pasa este... Estos días de mayor calor son también los de más contaminación. Sí, por eso hace hay mucho calor, por eso hay contingencia aquí, sí. con el smog que sube todo el ah. seen rain and the whole week we've been here since last Saturday we've been here since last Saturday well here in Mexico Guadalajara Saturday Sunday Monday Tuesday and then uh, Mexico DF from Tuesday on and today is Friday and it's the first time we see rain check it out no algo mejor. No, algo chévere. ¿Y ¿A dónde? Pero es que el teléfono. Vamos a. Allá es una rosa, ya sabemos que allá. No. Ya cansó. Vaya. Mañana quiero ir a clase. Ah, no, no, matando. Matando. Reciando la lluvia, Ay, ¿qué importa? digo que sí le importa. No importa. ¿A quién sí le importa o no? Porque va a caer. El pelo mojado. Entonces, señores, no, va a caer no, ellos están corriendo porque son atletas. Y ellos también van rápido porque están en competencia. A ver, ¿cuál llega primero a la estación? Sí. ¿Y este detrás? No, me, No. Okay. Tiene calor. That is es una comunidad indígena. This is an indigenous community that uh, settled down in this building. It, we've seen a bunch of them all over the city. And uh, it's uh, the same community that's coming from somewhere else in the country. And they established themselves in buildings like that one. Uh, Not exactly sure how it works. But I presume to think that it's uh, it's uh, not a permanent residence, for some of them at least. Um, it's a very interesting thing. I wish I had more time to go around and check it out. No, aquí no hay nada. Pero ya no hay nada Bueno, el caso es que la cantidad de hectáreas de selva virgen que talaron Son enormes es una cosa ridícula, es enorme, enorme, enorme. Y uh, el problema fundamental es que solamente, solamente plantaron palma de, de aceite. Uh -huh. No hicieron mucho multi... perder la tierra. Exacto. Y además adiós animales, adiós todo. postres carnes, aves, pastas No, yo no quiero cenar nada no. ¿Usted sí? No Voy a ir a hacer un poquito Estas son máquinas recicladoras Ah, qué bueno yeah. ¿De aquí qué había? mercado por lo que parece Hoy es viernes. Una botella de vino, no va a ser todo la No, pero. Mira todos están listos de coplados. No, están chupando. Pero vale lo mismo un café que una cerveza. Pues que con una mesa que se lo puede Pero vea que están vacías igual. es es, la, es el, la propina va a ser el 18% de 100 pesos o el 18% de cero ¿Dónde está el Por aquí Esa es una cervecería Sí, pero allí Sí de, de, de asiático ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Qué tal? ¿Buenas?